Suspiro por ver mi tierra. Suspiro por ver mis valles. Suspiro por ver mis cerros. Suspiro por oírte. Suspiro por olerte. Suspiro por verte. Queridos invitados, amigos de México, mexicanos, yo vengo de la tierra del mezcal y de los chapulines. Por mi cuerpo corre sangre mixteca, tan mixteca, como el quesillo, no queso Oaxaca, quesillo. Por mi cuerpo también corre sangre zapoteca, tan zapoteca como la deliciosa garnacha del Istmo de Tehuantepec. Yo vengo del estado de Oaxaca, vengo de la capital, la verde antequera, Oaxaca de Juárez. Llevo 12 años en este país, 12 años de vivir, experimentar, Incluso de llorar la cultura alemana. Y en todo este tiempo siempre he extrañado a mi tierra. Pero desde la última vez que estuve en México, en Oaxaca, este verano pasado, desde entonces me siento diferente. Ahora aquí en Alemania me siento como una enamorada a quien le hace falta su media naranja. Me siento como una enamorada que suspira por el amor que está lejos. Mi visita, mi última visita en Oaxaca fue diferente, porque por primera vez, desde hace 12 años, pude estar ahí un verano, disfrutando de una de las fiestas magnas de mi tierra, la Gelaguesa. La Gelaguesa es una fiesta mexicana, una fiesta oaxaqueña, en donde las diferentes regiones de Oaxaca nos comparten sus bailes típicos que son llenos de trajes de colores. Las calles de la ciudad de Oaxaca se llenan de música, se llenan de desfiles, de gente, de alboroto, de fiesta. Y en uno de esos días de fiesta, yo me encontraba paseando por el Zócalo de la ciudad y me topé con una orquesta. Una orquesta que estaba tocando canciones oaxaqueñas. Y de pronto, la orquesta comienza a tocar la canción mixteca. Las letras de la canción mixteca transmiten la nostalgia, no solamente de las personas que están, perdón, no solamente de los oaxaqueños, sino también de todas aquellas personas que dejaron su tierra, que dejaron su país. Y entonces yo estaba ahí, viendo la orquesta, y por mi mente, por mi cabeza pasaban esas letras que me llegaban a lo más profundo de mi alma oaxaqueña. ¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! ¡Inmensa nostalgia invade mi pensamiento! Y al verme tan solo y triste cual hoja al viento, Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh, tierra del sol, suspiro por verte. Suspiro por verte. Esas palabras en mi mente detonaron mis lágrimas. Comencé a llorar y a llorar. Y mi madre, que estaba a mi lado, lloraba conmigo y lloraba por mí. Y mi hija, la mayor que estaba ahí, nos ve a las dos y comienza a llorar y a llorar. Como si en ese momento ella pudiera sentir ese dolor que yo tenía. Y la gente que estaba a nuestro alrededor se nos quedaba viendo, tratando tal vez de descifrar por qué están llorando. Porque la canción mixteca es muy hermosa, pero solamente aquellos que estamos lejos y aquellos que nos comprenden pueden entender el significado de esa nostalgia. Mi visita a Oaxaca esta vez fue diferente. Oaxaca me dejó queriendo más de ella. Porque, como decía, todo fue una fiesta. Los colores, los olores, las tradiciones, el folclor y la música. Y además, de lo más importante para mí fue que esta vez, después de muchos años, finalmente mi familia coincidió en un mismo lugar. Mis padres, hermanos, cuñados, sobrinos y mi propia familia pequeña. Todos estuvimos ahí disfrutando de eso. Mi Oaxaca me dejó más enamorada de ella. Mi Oaxaca me dejó suspirando por ella.